Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar reunidos con nosotros una, una tarde más. Eh, hoy, el tema que nos ocupa es el tema de, como pueden ver, amor y perdón. Vamos a hablar más que nada del amor, porque amor y perdón era demasiado. Y especialmente hablaremos de lo que es el amor. Todos sabemos lo que es el amor, en mayor o menor medida, es la base de la vida. Cualquiera de ustedes podría estar aquí, en mi lugar, y relatar su experiencia, relatar lo que consideran que es su concepto del amor, su filosofía, cómo se pone de la etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que todos estamos en ese, en ese caminar, en ese peregrinaje y que todos tenemos mucho que aportar y mucho que aprender. Estamos aquí para ir creciendo un poquito, para ir comprendiendo cada día un poquito más, porque eh, a medida que vamos comprendiendo se va engrandeciendo nuestra conciencia y podemos tener más facilidad para poner en la práctica las cosas espirituales que vamos aprendiendo. Como digo, me interesa sobre todo especialmente por lo menos dejar algunos conceptos claros, conceptos que pueden estar un poco vagos, que no portan oídos están suficientemente claros, ...y que considero que es conveniente ahondar un poquito. Y quiero empezar con esta frase del librito de Ben Alexander... ...del que ya hemos hablado en algunas ocasiones... ...se llama La puerta del cielo... ...y a mí este libro me llamó la atención porque... ...en sus páginas... ...habla del amor en muchas ocasiones... ...de una manera especial... ...de una manera que yo en pocos libros, en pocos autores... ...he podido detectar, siendo una persona eh, cien, médica... ...siendo un gran médico, un doctor, un gran especialista... ...siendo él ateo, porque con, su, con sus instrumentos... Con, su, ...con sus estudios, con sus ciencias nunca pudo ver el alma... ...nunca pudo ver el espíritu, por lo tanto él no creía... ...él creía en lo que palpaba, en lo que veía... ...en lo que podía tocar y analizar... ...sin embargo, a raíz de tener la experiencia... ...de una experiencia cercana a la muerte, él cambió... ...porque tuvo la oportunidad de adquirir unos conocimientos... ...en el mundo espiritual de los que nunca tuvo oportunidad de conocer... ...entonces él dice así, en una de sus páginas... ...por todo el universo flotaban dispersas pequeñas partículas de mal... ...pero la suma total de él era como un grano de arena... ...en una playa enorme o sea, el mal es una cosa diminuta comparado con la grandiosidad que hay de amor en todo el universo no se está limitando a la esfera terrestre habla de todo el universo porque él ha hecho un viaje ha hecho un viaje ha visitado infinidad de esferas, de planetas y ha podido ver un panorama muy amplio dice, comparado con la bondad la abundancia, la esperanza y el amor ...incondicional de los que, en esencia, está el universo impregnado. El auténtico tejido que conforma esa dimensión alternativa está hecho de amor. Por muy terrible y poderoso que pueda parecer, a veces el mal, en un mundo como el nuestro, en conjunto el amor es abrumadoramente dominante y al final acabará triunfando... ...Eben Alexander... ...en una de las tantas veces... ...que habla del amor en ese librito pequeñito... ...que se titula... ...La prueba del cielo... ...y en esto... ...quiero detenerme un poquito... ...para qué... <coughs> ...para que podamos... ...para que podamos... ...asimilar... ...esa cuestión del amor... ...porque del amor se habla muchísimo... ...Dios es amor... ...el amor está en todas partes... ...Dios nos ama, estamos hechos de amor... ...pero nosotros no lo palpamos, no lo tocamos... ...de hecho, en, nuestra, en nuestro planeta, en nuestra humanidad... ...se podría decir que la, la historia de la Tierra... ...viene determinada por la historia de las guerras... ...por la historia de los, de los enfrentamientos... ...entre diversas, diversas culturas, diversas civilizaciones... ...diversos pueblos, siempre hemos estado... ...continuamente enfrentándonos peleándonos, matándonos odiándonos creándonos enemigos etcétera, etcétera nuestra humanidad ha sufrido mucho muchísimo en el transcurso y todavía hoy hoy no sé cuántas guerras estarán en marcha en la tierra pero son muchas hasta la misma Europa tenemos refugiados países en guerra que no se respetan ni siquiera entre manos. ¿Qué, ¿qué podemos decir de África? etcétera, etcétera, o sea, hay ...un conjunto de situaciones que podríamos decir, muchas veces lo decimos... Que, que, ...que el infierno no hace falta que vayamos, el infierno lo tenemos aquí... ...por los padecimientos, por el sufrimiento, por las necesidades... ...por la escasez, por los agobios, por el disgusto, por el estrés... ...por tantas cosas que nos pasan día a día... ...sin embargo, sin embargo nos están diciendo la religión, la filosofía... ...y ahora nos habla Eben Alexander porque él lo ha vivido de primera mano en esa experiencia que he tenido, de que el universo es una obra de amor. Está lleno de amor. El mal prácticamente es inexistente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a seguir. ¿Qué es el amor, efectivamente? El universo es una obra de amor. El amor es una ley universal. El amor es una vibración poderosa que emana de Dios como energía vivificante que alimenta toda la creación y se nos ha dicho desde siempre que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios no en cuanto a la forma, evidentemente sino en cuanto a la esencia si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios ¿por qué no somos amor? ¿por qué hay esa escasez de amor en nuestra sociedad? ¿por qué hay ese egoísmo? esas envidias, esos enfrentamientos. ¿Eh? Un botijo está hecho de arcilla. Un mueble está hecho de madera. ¿Nosotros de qué estamos hechos? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es amor. Por lo tanto, este es el concepto que hoy más me interesa dejar plasmado. Nosotros somos como una semilla. Esa semilla contiene un montón de atributos. ...y de cualidades... ...¿quién diría que una semilla que plantamos en un terrenito... ...al final... ...con lo duro que está el suelo... ¿eh? ...soportando las inclemencias del tiempo... ...el frío, el calor... ...y sin embargo, esa semilla... ...rompe, sale... ...de ese suelo... ...¿por qué?... ...porque tiene el vigor... ...tiene la fuerza que Dios le ha transmitido... ...tiene la energía... ...tiene el principio de evolución latente... ...para romper... ...y para afrontar todas las inclemencias... ...todas las... ...todas las... ...todas las vicisitudes... ...y salir a flote, y crecer... ...y convertirse en un árbol gigantesco... ...y dar frutos... ...otra semilla podría decir... ...yo para qué quiero salir a la, a la, al exterior... ...para que me pisen, para que me siguen... ...para sufrir la lluvia, el calor... ...y luego disfruto y encima que me los quiten... Sin embargo, sin embargo, esto es un ejemplo palpable. Nosotros somos exactamente igual. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y estamos hechos de amor. Por lo tanto, nuestro objetivo primordial en la Tierra es llegar a tener la suficiente fuerza de voluntad y tener esa aspiración, esa meta de desarrollar y plasmar ese amor del que estamos hechos porque estamos hechos, insisto, estamos hechos de amor. ¿Qué es lo que ocurre? <coughs> que tenemos un principio. Es amor, al igual que la plantita, que la semilla, está latente, está presente. Dios le infunde a esa semilla el principio de la evolución, pero tenemos que ser nosotros mismos, con nuestro esfuerzo, con nuestra determinación, los que vayamos paso a paso, día a día, vida tras vida, desarrollándolo y creciendo. Deciros que cuando Dios crea al espíritu, lo crea ya con esos atributos, que son especialmente el amor y la sabiduría, y le da una serie de herramientas, como son la voluntad, ...la intuición y el libre albedrío. Pero Dios, como nos ama y como nos quiere... ...al igual que un buen agricultor... ...esa semilla la echa en un terreno fértil... ...y la cuida, la mima, la riega... ...la abona, la vigila... ...para que no le falte de nada, pues Dios es exactamente igual... ...Dios coloca ya el espíritu en un momento dado... ...en una materia, en una materia... ...que tiene las propiedades, tiene el psiquismo... ...tiene ya la organización necesaria para empezar a progresar. Ese espíritu toma materia en un cuerpo que está preparado así, en un mundo primitivo, en un mundo atrasado, pero lo tiene todo a su favor. No tiene como se ha podido pensar o como se ha dicho y como se dice ese grado de animalidad tan grotesco, ese grado de egoísmo, no. No tiene maldad, es un espíritu inocente. Es como un libro en blanco. Y Dios lo coloca en una situación... ...para que vaya teniendo experiencias... ...las experiencias del día a día, de cada vida... ...y esas experiencias son las que le van forjando. Pero no tiene egoísmo... ...tiene el egoísmo propio y natural... ...que le transmite la materia. La materia es una oposición al espíritu. Por ejemplo, un niño, un bebé... ...un bebé... Eh, ...podríamos decir que es travieso, ...que es nervioso, no se está quieto... ...pero no es porque sea travieso... ...ni porque no pueda estar quieto... ...es porque todo le llama la atención... ...porque es curioso... ...porque todo lo tiene que experimentar... ...porque todo lo tiene que vivir... ...entonces ese, ese niño, ese cuerpecito... ...que tiene ese principio de la evolución... ...que tiene esos atributos y esas cualidades... ...tiene que salir adelante... ...tiene a sus padres que le van a educar... ...le van a corregir, le van a ayudar, le van a apoyar... ...al igual que Dios... ...a esos espíritus del mundo atrasado... ...también les, les da ayuda... ...de espíritus más elevados... ...que vienen y encarnan entre ellos... ...pero no tiene... ...esa maldad... ...desde que es creado y empieza a progresar... ...no tiene envidia, no tiene rencor... ...no tiene odio, no, no tiene maldad... ...tiene la obligación de... ...con la fuerza de voluntad que Dios le da... ...con esa fuerza... ...que le da, al igual que a la semilla... ...que ella solita sale... ...pues tiene... ...que tener la determinación y, y poner en práctica esa voluntad... ...para dominar la materia, para controlar la materia... ...cuando ese espíritu empieza a controlar la materia... ...y a dominarla, es difícil... ...es difícil que pueda complicarse... ...su existencia y adquirir un grado de maldad y de egoísmo... ...por ejemplo, me viene ahora a, mí a la cabeza el ejemplo de Caín y Abel... ...eran hermanos, ¿qué quiere decir?, que venían del mismo sitio... Sin embargo, uno sintió envidia hacia el otro, sintió rencor, le salió el egoísmo y lo mató. Y Dios lo desterró. Dios lo desterró, lo sacó del paraíso. ¿El paraíso qué era? Pues estar, estar en un mundo sin maldad, en un mundo sin egoísmo. Ahora, ese Caín adquiere esa, esos, esos defectos, esas imperfecciones, por envidia, por lo que sea, mata a su hermano. ¿Y a dónde va? ...salir del paraíso que significa para mí, mi punto de vista... ...encarnar en un mundo de inspección y prueba. Tiene que espiar... ...tiene que superar unas pruebas... ...ante, la, ante, las, que, ante las que ha sucumbido... ...y entonces ya se ve un poquito su existencia y su evolución complicada. Y eso es lo que quizá nos ha pasado a muchos de nosotros... ¿eh? ...porque el espíritu tiene las mismas cualidades... ...y puede coger tanto el camino del bien como el del mal. ¿Mm? Si se esfuerza... ...si saca la determinación la fuerza de voluntad domina su cuerpo, su materia y se pone en el camino, ese espíritu va desarrollando sin maldad, se va desarrollando, va creciendo, amplía su conciencia. La intuición que Dios también le ha dotado le, le predice la consecuencia de sus actos y puede decir, bueno, esto está bien, esto está mal, esto no debo hacerlo. Ahora, ante una prueba, ante una prueba, pues puede, puede sucumbir, puede... Se puede equivocar y se puede complicar. Por ejemplo, otro ejemplo, ahora estamos en, una, en un momento actual de, la, de nuestro país en donde hay mucha corrupción. ¿Qué pasa? ¿Que son todos los políticos corruptos? No. Hay políticos corruptos y políticos no corruptos. A uno se le presenta la ocasión y caen, pican, se corrompen, sale el egoísmo, vida fácil, dinero, como no se van a enterar. ...pero otros no, otros rechazan. Entonces, desde el principio de la evolución... ...tenemos la facultad de rechazar. Tenemos de, la facultad de elegir... ...por el libre albedrío el camino del bien. De no adquirir nada de maldad. Y un espíritu tiene la posibilidad... ...de en pocas existencias... ...salir de un mundo primitivo... ...encarnar en un mundo de inspección y prueba... ...tener varias existencias y si no... Si, y si no pica en esa ocasión, si no se corrompe, si no adquiere maldad, pasa a un mundo enseguida de, de regeneración. Y ahí es donde va aprendiendo pues, todos los conceptos, las materias, su inteligencia, su, su intelecto, la sabiduría, etc. Pero ha tenido la fase de ese inicio como todos, porque Dios no tiene privilegios para nadie. Dios nos quiere a todos por igual, todos somos sus hijos, somos idénticos, y a todos nos coloca en el mismo punto del camino, en los mundos, primitivos, en una materia que ya tiene una organización, ya tiene unos principios, tiene un psiquismo y está preparada para servirle de herramienta al espíritu para que empiece a tener una experiencia, una existencia y arranque su punto de evolución. Un piloto no monta en un coche si no está preparado. Entonces, cuando el espíritu ya encarna en una materia humana, es porque ya esa materia está preparada físicamente para propiciar las experiencias. ...ya digo, con la voluntad... Que Dios, ...que Dios nos da... ...el libre albedrío... ...la intuición... ...y esas cualidades latentes y esos atributos... ...se empieza a progresar... ...entonces es importante... ...que nos animemos... ...y que nos lo creamos... ...somos amor... ...somos sabiduría... ...por naturaleza... ...¿cuál es nuestra meta, nuestro objetivo?... ...rechazar las malas inclinaciones... ...rechazar las tentaciones... ...luchar contra las imperfecciones... ...contra el egoísmo... ...y de esa manera el espíritu se va engrandeciendo... ...tiene esa limpieza de la intuición... ...es muy importante porque cuanto más... ...limpio se está... ...cuanto más corazón se tiene... ...esa intuición se va engrandeciendo... ...los espíritus de, de, de, de gran evolución... ...tienen esa, esa, esa gran intuición... ...y tienen esa conexión con Dios... <coughs> ...esa conexión... ...es la que les da la seguridad, les da la fortaleza... ...la determinación, la sabiduría, la claridad... ...y son ejemplo para todos los demás... ...pero antes han tenido que, antes han tenido como todos... ...que luchar para evitar esas malas inclinaciones... ...para escoger el camino del bien... ...y para ir poniendo y manifestando ese grado de amor... ...aquí digo yo, la lucha es contra nosotros mismos... ...muchas personas, ¿qué pasa? ...que estamos enzarzados con los demás, tenemos problemas... ...con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro jefe... ...con los amigos, con los vecinos... ...estamos equivocándonos... ...si el problema lo tenemos dentro de nosotros mismos... ...el problema somos nosotros... ...que nos falta tolerancia... ...que nos falta respeto... ...que nos falta comprensión... ...que nos falta humildad... ...que nos falta... ...amor, sensibilidad... ...el problema no está en la calle... ...en la sociedad, en la política... ...el problema somos... ...somos únicamente nosotros... El enemigo lo tenemos dentro de nosotros mismos, los vecinos, la mujer, los hijos, el jefe, tata, todos nos están brindando la oportunidad de aprender, de fortalecernos, de rechazar, de detectar nuestras, nuestras debilidades para, para, para, para, para vencerlas, para superarlas. ...y para que dominemos la materia... ...la clave está en dominar la materia... ...una persona que tiene un autocontrol... ...una disciplina, que tiene una claridad... ...y desde un mínimo conocimiento que tenga... ...esa persona si tiene esas virtudes... Eh, ...no se va a contaminar... ...no le van a afectar... ...las cosas exteriores... ...decía... ...a Buda le preguntaron en una ocasión... ...¿cuál es el escudo más fuerte? ...y él dijo la paciencia... ...el escudo más fuerte... ...la paciencia... ...saber tolerar... ...saber respetar... ...saber comprender... ...saber perdonar... ...vale... ...entonces alcanzar, alcanzar el amor... ...consiste en superar... ...principalmente... ...el egoísmo y el orgullo... ...el amor... ...es la ausencia de egoísmo... ...y la humildad... ...es la ausencia de, de, de orgullo... ...si queremos desarrollar... ...el amor... ...y la humildad, tenemos que empezar a trabajar... ...por eliminar de nuestro corazón el egoísmo y el orgullo... ...que son las grandes tareas que tenemos. ¿Cómo se manifiesta el amor? Pues por nombrar, por nombrar algunas, algunas cualidades, algunas virtudes... ...porque el amor es como si dijéramos un tronco... ...enorme, y tiene muchas ramas... ¿eh? ...entonces, la caridad es una ramita, una rama del amor... Es la expresión más alta del amor, la caridad. Dar sin pedir nada a cambio. Dar sin importarnos ni a quién ni qué. Dar de corazón, de verdad. Tener esa generosidad. La sensibilidad de ponernos en el lugar y en la piel de los demás. Sin lo cual es muy difícil que desarrollemos la caridad. El altruismo, otra gran, otra gran virtud que viene dentro del amor, que es ofrecer, es entregarse, es, es eh, no mirar que nos desprendemos de una cosa, tener, esa, tener esa, esa, esa capacidad de reacción. La persona altruista está siempre disponible, tiene esa capacidad de entrega, o sea, no mira... ...el cómo, el cuándo, ni el qué, ni la hora, ni el día... ...o sea, es una persona que está... ...es ese desprendimiento... ...la amistad... ...a nivel de los amigos... ...si no hay amistad, no tenemos amigos... ...si no hay amistad, nadie cuenta con nosotros... ...ni contamos nosotros con nadie... ...o sea, todo esto son... ...son diferentes... <coughs> ...diferentes... ...partes de un todo, que es el amor... ...el cariño... ...el afecto... ...la ternura, la bondad, la compasión y muchas más que hay. Imaginémonos, ahora, ahora preguntémonos, ¿yo de eso que tengo? Del 1 al 10, ¿qué tengo de caridad? Punto, puntuémonos, ¿qué tengo de altruismo? Doy amistad a mis amigos, pueden contar conmigo, les genero confianza, me llaman cuando, cuando tienen una necesidad, si no es porque en mí no confían. O sea, soy cariñoso, transmito alegría, transmito buenas sensaciones, Soy, hago felices a los demás a través del cariño, a través de la amistad y de afecto ¿Cómo estoy, de ternura, o soy una persona rágana, serio, seco, siempre. O sea, todo eso es que eso lo tenemos dentro, es como la semilla, si es que lo tenemos dentro, un poquito que nos mimen, un poquito que nos rieguen, un poquito que... Y sale. Pero no, estamos encerrados en nosotros mismos. Yo me voy a abrir a los demás, yo voy a manifestarme, voy a sacar mis ramas, voy... ¿Para qué? Pues no hay que ir con el corazón en la mano así abierto porque te lo quitan, pero se puede ir así y decir, cuidado. Entonces, todo esto parece que no, pero yo le doy mucha importancia. Tenemos que hacernos un examen de vez en cuando para determinar hasta qué punto tenemos... ...estamos hechos de esto... ...porque estamos hechos de esto... ...lo podemos desarrollar... ...y la vida que tenemos hoy día es que nos ayuda... ...a eso... ...siempre y cuando tengamos buena predisposición... ...tengamos claridad de ideas... ...y sepamos que esto es nuestro objetivo... ...voy a leeros también una... ...una de las impresiones de, de Sebastián Tarauco... ...esta frase la he sacado... ...del temario de conocimiento espiritual... ...que en la página web de nuestra revista Amor, Paz y Caridad... ...todo aquel que tenga acceso a internet... ...en la página de Amor, Paz y Caridad... ...está el temario y lo puede descargar... ...y dice así Sebastián... ...en el aspecto humano... ...el amor es un sentimiento que emana del alma superior... ...cuando ésta ha alcanzado ya cierto grado de evolución... ¿Mm? Manifestándose, la, ...manifestándose en la personalidad humana... ...como afecto, cariño... ...compasión... ...ansia de ayudar... ...deseo de auxiliar al que sufre... ...anhelo y goce... ...en hacer felices a los demás... ...si yo ya tengo la felicidad... ...me falta la felicidad de los demás... ...porque si yo soy feliz pero estoy solo... ...pues me sirve de poco... ...¿qué clase de felicidad es esa?... ...tenemos que luchar también por la felicidad de los demás... ...y eso es simplemente transmitiendo... ...acompañando, siendo buen hermano... ...buen amigo, buen compañero... ...buen hijo, buen padre, buen abuelo... ...en cada etapa de la vida... ...Dios nos da una y mil oportunidades... ...para que desarrollemos ese amor... ...pero que tenemos que dar, tener la valentía de dar ese paso... ...es que como aquel no lo hace, pues yo... ...como aquel no me da, yo para qué le voy a dar... ...a quien me contesta, pues yo le contesto, pues no... ...o sea, hay que, hay, que, hay que hacer todo lo contrario... ...perdón... ...en las relaciones humanas... ...el egoísmo va cediendo en intensidad... ...para dar cabida a la vibración de amor puro... ...y es verdad, al principio... ...pues empezamos desarrollando el amor, pero... ...así, poquitico, a poquitico... ...sin que se vea, o sea... Eh, <coughs> ...no tenemos la suficiente capacidad... ...no tenemos la suficiente... ...grandeza todavía, ¿no?... ...pero cuando el alma se va sublimando... ...se va limpiando... ...se van eliminando las imperfecciones... ...cuando empieza a salir... ...y entonces cuando empezamos a tener... Esa conexión con la fuente, si Dios es una fuente de amor, si lo tenemos ahí, es como el artista, el poeta, el poeta si no tiene esa musa, no escribe. Pues entonces nosotros necesitamos algo parecido, necesitamos tener el corazón abierto, la buena predisposición, la buena actitud para captar y conectar con esa fuente de amor que es Dios, que nos transmita la fuerza, nos transmite la grandeza, la energía, que nos da ese impulso, porque sin eso no somos nada. ...o sea, necesitamos esa corriente espiritual... ...que está ahí, es que está ahí. Fases del amor, pues esto viene a, a reforzar un poquito... ...lo que estoy diciendo. Por ejemplo, empezamos primero a amar a nuestra familia... ...nuestra esposa, nuestros hijos, los padres, los hermanos... ...los lazos de sangre, en este sentido, ayudan muchísimo. ¿Qué no haría un padre por su hijo? Una madre por sus hijos lo haría todo, lo haría todo, o sea, yo, un, un padre, una madre, es capaz de privarse de lo más imprescindible para darle a sus hijos, yo no puedo estudiar, a mis hijos les voy a dar estudios, me sacrifico, ¿Eh? o sea, es una situación que nos da una gran ventaja, no obstante, no obstante, todavía podemos observar muchas familias, porque están unidas por lazos del pasado, que no son... ...todo lo positivas que tienen que ser... ...y todavía no se consigue en muchas familias... ...que brota y que surge ese amor... ...porque salen esas reminiscencias, esos recelos... Esas, ...esas tendencias, los roces del pasado... ...pero la familia fundamentalmente es... ...una de las mayores bazas... ...con la que juega la creación, las leyes universales... ...para ayudarnos a desarrollar... ...las virtudes enormes que tiene el amor... ...la familia es una de ellas... Es un tipo de, de amor, aunque limitado a, un, a una serie de personas, pero ya se empieza. Ya puede salir del suelo esa, esa, esa, ese brote y ya se puede abrir camino. Amamos a las personas más queridas, nuestra novia, nuestros amigos, eh, personas con las que tenemos una afinidad, somos capaces de darnos a ellas. Somos capaces de brindarles todo nuestro amor, la gratitud, el afecto, el cariño. O sea, que, que sí, que lo tenemos, que lo tenemos... ...pero lo estamos... ...dirigiendo... ...y lo estamos limitando... ...a una serie de personas en concreto... ...a los hijos, a los amigos, en fin... ...y aquí termino este, esta diapositiva... ...con la frase de, del Maestro Jesús... ...ama a tu prójimo como a ti mismo... ...estamos muy lejos todavía... ...de llegar a ese extremo... ...pero... ...si somos capaces de tener amor a la familia... ...a los hijos, a los amigos... ...a, la, a los seres queridos... ...quiere decir que está en potencia... ...quiere decir... ...que lo podemos engrandecer y desarrollar... ...y hacer lo que Él hizo... ...el Maestro Jesús, que Él amó a todo el mundo... ...por igual... ...y a cada uno le daba lo que necesitaba... ...esas palabras, ese consuelo... ...esa enseñanza... ...etcétera, etcétera... ...Él vino para marcar un camino, para marcar un... ...para dar un ejemplo, dar unas, unas instrucciones... ...una enseñanza... ...y esa fue su vida, no fue otra... ...Jesús no vivió para sí... ...Jesús vivió por y para los demás... ...como otros muchos personajes... Eh, ...unos conocidos y otros que hemos desconocido... ...pero es un ejemplo y es, y es una muestra... ...a la que también nos podemos aferrar... Si, una ...si un ser de esa grandeza... ...viene a la Tierra y nos da ese ejemplo... ...tendremos que aprovecharlo, digo yo... ...¿cuáles son sus beneficios?... ...pues el amor, el beneficio principal... ...es que es un gran generador de felicidad... ...la persona que empieza a darse a los demás... ...a ser tolerante... ...que no le afectan las cosas de, de fuera... ...no le afecta el que le griten... ...no le afecta el que le insulten... ...o sea, una persona que ya está vibrando... ...con esa sintonía, que tiene esa grandeza de, de espíritu... ...tiene esa, ese dominio, ese autocontrol... ...tiene esa, esa mentalidad de decir... ...bueno, yo estoy aquí para, para, para crecer... ...para comprender, para entregarme, para dar amor... ...es el amor... ...lo llena de tal alegría, de tal satisfacción... ...lo llena tanto... ...y está demostrado, como digo aquí... <coughs> ...demostrado está que las personas que aman... ...sin condiciones, son portadores de paz y armonía... ...no hemos notado, no hemos notado nunca que estamos hablando de una persona... Y, ...y decimos, qué a gusto estoy con esta persona... ...y normalmente será una persona sencilla... ...una persona humilde, una persona afable... ...que tenga buena conversación... ...pero es que esa persona internamente... ...internamente está ya en un grado de, de pureza... ...en un grado de limpieza, como no tiene maldad... ...como no está pensando una cosa y diciendo otra... ...pues simplemente estando a su lado... ...ya es que nos transmite esa, esa, esa sensación de alegría... ...de paz, de tranquilidad, de confianza... ...el amor genera alegría, genera dicha... ...el amor médicamente está comprobado es que... Eh, eh, ...todos los sistemas, el sistema nervioso... ...el sistema linfático... El, ...el estómago... O sea, ...cuando una persona está tranquila... Es, ...tiene, dice y es feliz... ...es que no tiene problemas ni de salud... ...sin embargo... ...sin embargo... además hasta las plantas... ...las plantas le ponen una música... ...de paz, una música de calma... ...una música de armonía... ...y esa y hasta, la, hasta las plantas lo sienten... ...hasta el agua lo siente... ...han hecho experimentos recientemente... ...que un vaso de agua... ...he puesto al lado de un equipo de música... ...de una sinfonía de estas que... ...el agua es que tiene otro sabor... ...tiene otra... Eh, ...la miden y tiene otra tiene otra vibración... ...hasta el agua nota... ...las vibraciones de, de, de paz, de armonía... ...los animales... ...tratamos a los, a los animales con amor... ...contempla con cariño y ese animal... ...te lo has ganado... ...lo tratamos mal a palo... ...ese, ese animal está rebelde... ¿Eh? ...es decir que los beneficios que tiene el amor... ...no son, no son, no son ya solamente a nivel... ...de relaciones... ...a nivel de la felicidad que, te, que te, a la que te transportan... ...sino es que nuestro cuerpo físico... ...también se beneficia... ...porque todos los sistemas... Eh, se ven beneficiados... ...de esa dicha y de esa paz... ...abundo un poquito más... ...con Sebastián Daruco ...cuando vibramos en amor... ...sentimos una paz inefable... ...una alegría interna indescriptible... ...no conocida por las personas egoístas... ...y esa sensación de dicha nos indica... ...que nuestra alma está percibiendo... ...la vibración de amor... ...ya estamos guardando... ...una sintonía... ...vibración de amor que emana de la divinidad... ...y que se encuentra en la esencia espiritual... ...de todo ser... ...pero tenemos que vibrarnos... ...si uno está rabioso todo el día... ...si uno está enfadado todo el día... ...si todo nos molesta... ...si no somos capaces de ofrecer un saludo... ...una sonrisa... ...un gesto... ...un abrazo... ...vivimos amargados. ...esa persona al final tiene una úlcera... ...esa persona al final tiene dolores de cabeza... ...esa persona al final es que le duele hasta el pie... ...porque está generando malestar... ...está generando vibración negativa... ...y está atrayendo está trayendo espiritualmente... ...entidades de su misma categoría... ...que vibran en esos estados... ...en esos estados de infelicidad... ...de desdicha de, y de maldad con lo cual esa persona todavía tiene, en lugar de tener esa vibración de amor, esa ayuda y esa, y esa fuerza, tiene todo lo contrario. ¿vale? Cuando falta el amor, pues se generan los estados desarmónicos, como estoy diciendo, especialmente en los hogares. Cuando en un hogar falta el amor, falta el cariño, cuando falta la comprensión, cuando falta el respeto, se puede decir que eso es un hogar, ...nos tratamos a patadas... ...nos hablamos mal... ...sale la mala educación... ...cada uno va a lo suyo... ...prefiero estar fuera que en mi casa... ...y es por falta de amor... ...y por falta de perdón, por falta de tolerancia... ...cuando falta el amor se destruye la paz y la armonía... ...cuando falta el amor, ¿qué es lo que nos queda? ...nos queda el egoísmo... ...el desprecio... ...la maledicencia... El rechazo, el deseo de hacer mal, el deseo de perjudicar, el deseo de, de, de contaminar, de darle mala prensa a una persona. Y eso ocurre hoy día. Y sin embargo estamos hechos de amor, como digo, estamos hechos de todo lo contrario. ¿Por qué seguimos trabajando a contracorriente? ¿Por qué? Cuando falta el amor, retrasamos nuestro progreso. En, lo, en lugar de venir a la tierra, aprender, progresar, saldar deudas, limar asperezas, recuperar esos enemigos y enemigos, hacemos todo lo contrario. Cargamos nuestra mochila de deudas, de responsabilidades, de faltas que tendremos que venir en otra asistencia a pulirlas, a limpiarlas, a eliminarlas. ...lo que atamos en la Tierra se desata en la Tierra... ¿Mm? ...y se crea también mucho dolor... ...no solamente dolor físico sino, sino dolor moral... ...porque cuando un espíritu sube al espacio... ...después de haber tenido una existencia en, en la Tierra... ...ve lo que ha hecho... ...las pruebas a las que ha sido sometido... ...las debilidades que ha superado... ...los sinsabores que... ...a los que no le da importancia... ...cuando ese espíritu tiene... ...esa existencia, sube al espacio y ve... ...que su vida ha sido positiva... ...se llena... ...de tal satisfacción, de tal alegría... ...de tal fuerza... ¿eh? ...que le sirve para seguir a ...querer volver a la Tierra con nuevas experiencias... ...con nuevas vivencias... ...ayudando, progresando, etcétera, etcétera... ...y cuando hace todo lo contrario se sube en un estado de, de dolor moral, de depresión, sabe la responsabilidad que ha adquirido, sabe el daño que ha hecho, sabe lo mucho que le queda todavía por adelantar, y no es lo mismo, no es lo mismo. Sí que va a tener ayuda, van, le van a planificar, pero ese espíritu empieza a perder fuerza. O sea, es que el amor nos da luz, nos da fuerza. Nos da confianza. No sé si insisto mucho en estas cuestiones, pero es que yo lo vivo así. Y te da tal, tal, tal, tal entereza que ya no te importa. ¿no? Es, que no, es, que, es que ya es que eres tú. ¿Vale? Practicar el bien. Pues insisto en lo mismo. El humano más feliz es aquel que ha aprendido a amar. Si no aprendemos a amar, la felicidad lo aseguro que la vamos a tener bastante lejana. Podemos disfrutar de algún placer que otro, placer material, placer humano, de poseer riqueza, de tener de tener posesiones, pero internamente la felicidad, la dicha, la paz, es otra cosa muy diferente. El que, el que siente la dicha, la alegría, la felicidad, del amor, del bien, de estar bien encaminado, o sea, ese, ese puede comparar ...puede compararse cuando en otros estadios... ...pues solamente iba buscando el deseo material... ...el placer sensual, el placer de las cosas materiales... ...que quiero comer bien, que quiero dormir bien... ...que quiero tener un buen coche... ...eso no vale para nada... ...eso al lado del amor auténtico... ...de la felicidad real... ...del espíritu que está encaminado hacia el bien... ...y el, y el que vive en vibración con Dios... ...eso vamos, es, es, es año luz... ¿Mm? Practicar el bien nos obliga a, no, a, no, a devolver bien por mal, que es también uno de los ejemplos que nos decía Jesús. Por la otra mejilla, no es que haya que poner la otra mejilla, pero en muchas ocasiones es mejor recibir un mal que cometerlo. Si recibimos un mal y dominamos la materia, no generamos odio ni rencor, eso a ti te engrandece, al otro no. El otro tiene una, tendrá una deuda, tiene una responsabilidad y lo tendrá que pagar. ...practicar el cristianismo es vivir con amor desinteresado... ...en la vida diaria, si es que es la vida diaria... ...no se trata de en un momento especial... ...de en un encuentro especial, de, en un, de venir aquí un día... ...y qué guapos que somos, qué bonitos... ...no, no, no, el amor, el bien, la entrega, el cariño, la caridad... ...hay que vivirla en el día a día... ...para eso estamos aquí, para, ofrecer, para aprovechar las oportunidades... ...que tenemos constantemente... ...y radiando amor de nosotros... ...estamos creando una atmósfera psíquica de armonía... ...a nuestro alrededor y una vida más feliz. Vamos a ir terminando. ¿Qué nos impide amar? Me quedan cuatro. ¿Qué nos impide amar? Pues eh, las imperfecciones que arrastramos. Sencillamente. O sea, si no amamos es porque tenemos... ...egoísmo, tenemos maldad... ...tenemos rencor... ...no sabemos... ...apreciar... ...lo que está a nuestro alrededor... ...eso es lo que nos impide amar... ...las imperfecciones, los defectos que tenemos... ...y esos defectos, recordaros que los hemos adquirido... ...por nosotros mismos... ...o sea, Dios no nos ha creado con defectos... ...no nos ha creado con maldad... ...no nos ha creado con orgullo... ...no, eso lo hemos desarrollado... ...en el día a día... ...en, en el transcurso de las existencias que hemos vivido... ...no nos ha creado Dios así... ...al contrario... ...también es importante... Y nos impide mucha, muchas veces más por la ignorancia espiritual, el desconocimiento, la ignorancia, muchas veces el creer que lo sabemos todo y no sabemos nada, pues es, una, es un gran impedimento, es un gran obstáculo. Tenemos la obligación de, de también poco a poco ir adquiriendo conocimientos, no solamente a través de los libros, a través, a través del autoanálisis, ...que no nos conocemos a nosotros mismos... ...nos conocen mejor las personas que nos ven de fuera... ...que nosotros mismos... ...el autoanálisis, la reflexión... ...la meditación... ...dedicarle cada día un ratito... ...bueno, hoy por qué he respondido así... ...hoy por qué me siento mal... ...hoy por qué he contestado mal... ...eso nos ayuda a conocer a nosotros mismos... ...nos ayuda a detectar las imperfecciones... ...y, y las debilidades que tenemos... ...es un gran obstáculo, ¿eh? ...no conocernos a nosotros mismos... ...y no tener conocimiento espiritual... ...es un gran obstáculo para el desarrollo de la vida espiritual. No reconocer los errores... ...es una gran imperfección, la falta de humildad... ...tropezar una y otra vez en la misma piedra... ...si estamos haciendo todo el día lo mismo... ...y no somos felices, habrá que cambiar algo... ...tendremos que corregir algo... ...dialoguemos con los que nos quieren... ...con nuestros seres queridos... ...con nuestro, con nuestro, con nuestro cónyuge hablemos, dialoguemos, intentemos solucionar las dudas que tenemos lo, lo, el por qué estamos siempre igual es sanísimo ejemplos, pues ejemplos tenemos aquí por decir unos cuantos el ejemplo de Jesús por ejemplo que fue es un amor incondicional un amor incondicional a todos un amor que es un sacrificio puro porque la mayor, la mayor dificultad que tuvo Jesús fue el, el hecho de encarnar a encarnar un espíritu de esa categoría en un cuerpecito de carne tan pequeño, o sea, Jesús tuvo que estar preparándose muchísimo tiempo ¿eh? para ir reduciendo su vibración, su grandeza espiritual, para adaptarse a una materia y poder encarnar y darnos ese ejemplo que nos dio. Una vida de sacrificio, una vida de, de entrega, una vida de amor de la que tenemos mucho que aprender. O sea, nosotros estamos ahora... Eh, ...el jugo que le podemos sacar al Evangelio... A la, ...a la vida de Jesús es enorme... ...comparado con lo que hasta ahora hemos, le hemos sacado... ...la madre Teresa de Calcuta... ...una vida de caridad, una vida de entrega... ...a los más necesitados... ...a los más enfermos, a los más... ...a los, a los que nadie quería atender... ...se puede hacer... ¿Mm? ...son ejemplos que nos están diciendo... ...de que tenemos esa, tenemos esa capacidad... ...y la tenemos todos... ...pero unos ya la tienen y otros nos falta desarrollarla... ...Francisco de Asís, el ejemplo de altruismo... ...no le importaba el dinero, los títulos, los honores, las herencias... ...y en un momento que se iluminó, se fue y dijo... ...esta es mi vida, dedicarme a dar... ...a enseñar... ...vale... ...una vida de renuncia, de compasión... ...el amor de madre... ...es otro, otro ejemplo que podemos ofrecer... ...tener... ...el amor conyugal, respeto, fidelidad, unión... ...o sea que hay un montón... ...hay un montón de ejemplos... ...que tenemos en el día a día... ...y que hay personas que nos están demostrando... ...que tienen esa tolerancia... ...ese respeto, esa entrega... ...y esa capacidad de amor... ...y eso es lo que nosotros también tenemos que tener... ...todos... ...la amistad, ya lo hemos dicho antes... ...el amor al trabajo... ...otra gran... ...otra gran responsabilidad... ...otra gran brecha que tenemos ahí... ...otra oportunidad... ...vale... ...vamos terminando... ...el amor es dar pero dar sin recibir. Perdonar, aunque nos duela, si no, no es perdonar. El amor es dar, es entregar, es superar el egoísmo. No acaparar riquezas, sino dones en el cielo. Y aquí ya hablamos un poquito del perdón. Perdona a tus enemigos. Esa fue la gran lección y la última que nos dio el Maestro Jesús. Cuando lo habían apaleado cuando le habían sometido a, a una gran tortura cuando estaba en la cruz con la incomprensión de todo el mundo solamente acompañado por unas cuantas mujeres y uno de sus discípulos con todo lo que él había venido a realizar con todo lo que con todo lo que había hecho y cómo le pagamos crucificándolo. a esa y no, no sabe lo que hace ¿Vale? <tose> Entonces, para mí, perdonar es aceptar los errores que hacemos, porque todos nos equivocamos. Todos nos podemos equivocar en un momento de nuestra vida, por cualquier circunstancia nos podemos equivocar de manera voluntaria, de manera involuntaria, sin querer, por un descuido, por, por un fallo que podamos tener, todos nos podemos equivocar. Entonces, perdonar es aceptar eso y no tenerlo en cuenta, no tener en cuenta la ofensa. Comprender que estamos en una escuela, que vida es una escuela a la que tenemos que aprender. ¿Quién nos quiere que nos perdone? Ante un hecho que podamos haber cometido, del que nos podamos estar repitiendo, a nosotros no nos gustaría que nos perdonemos. Entonces, eso es perdonar. Lo cual es no tener en cuenta los errores, las ofensas. No permitir que nuestro espíritu y nuestra alma se, sal se vea saltillada del rencor, del odio, de la malherencia. Rechazar eso, porque eso es la fuente de, de, muchísimas, de muchísimas situaciones que nos conducen a, al sufrimiento, nos conducen a, a esa cabezonería, al desencuentro, al, al no hablarnos con un hermano, con un ser querido, con un vecino. O sea, tenemos que tener esa capacidad de perdonar. simplemente o sea, que por mucho que nos duela, por mucho que, que nos hayan herido, por mucho que nos hayan perjudicado cuando una persona es capaz de perdonar, significa que está en el camino del entendimiento, en el camino de la comprensión y que ya tiene un dominio de sí mismo. y que es capaz de renunciar a todo eso que le han, en lo que se visto explicado y decir, bueno mira vamos a hacerlo con mi cuenta nueva, yo te perdono, no te vuelvo el no te preocupes, me puede haber pasado a mí, o sea, a cualquiera nos puede pasar, o entonces sea, perdona una situación que hace que las personas se hermanen, que las personas, o sea, que, que, que los nervios se arreperen, se o sea, que no se puedan producir situaciones que vayan más allá y que causen más daño, hay que perdonar siempre. Es una de las pruebas más difíciles que tiene el espíritu. El poder perdonar a cualquiera que no haya hecho un daño, o sea de la manera que sea. El poder, el perdonar cualquier asunto, cualquier cosita, perdonar, no sé, perdonar cosas triviales de importancia, cosas. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero el perdonar cuando te ha herido de verdad, cuando piensas que te han ofendido, cuando te han atacado, o sea, eso ya cuesta más. Lo más fácil es decir, bueno, eh, tú para mí no existes, como si no te hubiera conocido, te eh, borro de mi vida, no te preocupes voy a por ti. Eso es lo malo. ¿no? Es una falta de amor total y absoluta. Jesús tuvo la capacidad de perdonarnos desde la cruz a todos por la ignorancia, que pues nosotros eh, tenemos que ir también procurando alcanzar, crear esa dimensión además el perdón es una liberación hay muchas personas que están llenas de rencor, llenas de odio que tienen la libreta con la lista negra, este me ha hecho esto este me ha hecho lo otro este me ha dicho, este me ha quitado no se dan cuenta de que eso son cosas eh, humanas cosas de la vida, cosas cotidianas que son las que tenemos que, contra las que tenemos que luchar las que nos ayudan a lavarnos espiritualmente las que nos ayudan a elevarnos, las que nos sacan de de la miseria espiritual, de la ruindad, de la falta de categoría y de tallaje espiritual. Entonces, el perdón es una situación que nos la tenemos que plantear muy seriamente. Tengo que tener la capacidad de perdonar a todo el mundo. Hagan hecho lo que me hagan hecho. Yo no me puedo permitir tener enemigos. No me puedo permitir albergar en mi alma, en, dentro de mi ser, sentimientos de odio, de rencor, de que No puedo. Va contra mi naturaleza. El Espíritu es diferente. Es luchar contra todo eso. Y, y veremos cómo eso se puede conseguir. ¿Se si puede conseguir? ¿Qué pasa? Hay que luchar contra el orgullo, especialmente. Yo me voy a rebajar, voy a pedir perdón. Voy a perdonar, no, no, no. sin embargo, ya digo, es una de las pruebas más difíciles y una de las cosas que Dios más valora en las personas y en los mundos como que estamos. No te no diciendo que no se y no saben perdonar, no saben hablar. Y antes de pasar al colombio, que me gustaría que me hagáis preguntas porque este tema, aunque puede parecer sencillo, con toda seguridad unidad que habrá generado dudas, inquietudes, interrogantes o algún comentario. Y, poderos también mm. anunciaron la charla próxima que se dará el sábado 25 de junio, vendrá Fernando Espedo de Brasil, y nos conseguirá con la conferencia de presión, obsesión y desobsesión. En esta misma sala, el día 25 de junio, mes y Poco, Dios mío. Muchas gracias. Con la atención, y como les digo, pasamos al coloquio. Bueno, pues, espero que siempre nos acompañen en y lo que yo pueda responder. A